The Cuánto te he echado de menos Tus ojos me miran Se me mudan los recuerdos que Un día me hacía Que te comiera beso. Sin respirar, atarme delante tuyo y, y decir que soy todo para ti. Ahora me dices que es tarde para esto. Solo yo quiero simplemente ser sincero y nunca es tarde para ser feliz Te aseguro que es así más quiero dejarte sin respirar, tratarme delante tuyo y, y de ti, que yo soy todo para ti. de agente gente.